Hola, muy buenas. ¿Ustedes son los de callejeros? Eh, no, no, somos de no, no, no. RJ Ancon Street. Sí. Sí, encantado. Bueno. Vamos bueno. a ver tu casa, ¿no? Sí, a ver cómo vive un espartano. Venga, vamos seguidme. a seguirme. Sí. Como ven, la vida de un espartano es siempre hacer ejercicio. Siempre. Y vamos a ver mi casa. Pues aquí es donde entreno yo, este es mi campo de entrenamiento. Entonces, eh, yo lucho así con los guerreros. Oh, oh, oh. También ver dónde puede usted... Ah, oh, mierda, mi rayamazo. qué rayamazo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué quiere usted? Por favor, tranquilícese. Ya sé que está usted delante de un espartano, pero, pero... los espartanos tenemos mucha energía. Vale, pues ¿dónde usted duerme? ¿Dónde duermo? Sí. ¿Te lo enseñaré? Vamos. Duermo aquí. Aquí duermo. ¿no? un espartano tiene que estar protegido con hojas de palmera, pero un espartano nunca baja la guardia. Por eso, tenemos que tener aquí una abertura. Entonces, Cuando salga la gente, tenemos que dormir con la lanza y lanzárselo, por si viene alguien. ¿Y dónde comes? ¿Dónde como? Se lo enseñaré. Como ve las palmeras, juegan un papel muy importante. Siempre comemos fibra. Está muy rica, porque es muy bueno para los huesos y también para los músculos. Pero vemos ¿Qué mí, más que saber? mucha gente. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente? Se lo enseñaré. Hola buenas, somos de espartanos por el mundo. Queríamos saber por qué hay tanta gente en mi reino. Estás tocho. ¿Por qué estoy tonto? Estás tocho. ¿Qué también más? 8, ¿Por, 8, 8. 8. ¿Por qué estoy tocho? Uno, dos, tres, responda otra vez. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Eres persa. Eres persa. Eres persa. <risa> es persa. ¿Eres persa? ¿Te, te cuelgan cosas? Sí. Colgan y le cuelgan. Los espartanos también tenemos mucho humor. Aunque bueno, tengamos cara, la cara. cara de no cagar nunca. Pasa. Cagar, sí. ¿Qué es esa cosa extraña que echa humo? Un invento persa también. ¿Qué invento persa? Te lo ha traído, eh. Lo ha traído. No, no, lo creo. ¿Y ¿Qué, qué hace? Echa humo. humo. Echa humo. Que te demuestre ese humo. En realidad es indio, hace señales de humo. No, no, no tengo frío. Los espartanos nunca tenemos frío. au! ¡Au! Nos vamos a aquí para ver. ¿Y quién es has que aquí ver? Pues mira. Desde aquí hasta donde alcanza la vista, todo esto es mi reino. Todo. El caso es que por un euro más puedes alcanzar más la vista y verás dónde llega el reino. El caso es: eh, ¿tienes un euro, su hermano? No. No hay euro. No hay euro. Pues entonces llega hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí llega. Eh, ahora vamos a buscar al espartano porque ya ha desaparecido, se ha ido a correr y no le hemos encontrado... Mira, aquí está. Espartano, espartano. Eh, eh, eh, eh no me eh, Pero ¿Esto es tu baño? Eh, este es mi baño? Es ¡Público! Joder. ¿No, ¿no ves la puerta que está ahí? Ya hemos pasado sin preguntar, pero... ¿y tu piscina también todo esto? Sí, sí, esto es mi piscina. Para... Hacemos que esté climatizada, pues, me ando también. Ah, vale, está genial. Lo dejamos un segundo. Eh, el... no puedes pasar. Pero... ¿Eh? Disfrazados no ¿Disfrazados no? No. ¿Por? No lo permite la Lazo. no. no, no. Vale. Ha perdido todo el poder. Tendrá que volver a su antigua casa. Todos Los enemigos esfera? han cogido mi, mi templo y se han atrincherado dentro y no, no nos dejan entrar, así que tendremos que huir. Huir siempre. Es que los 299 restantes han desaparecido. No sé dónde están. Tendremos que buscarlos. Bueno, pues ya te vas corriendo a buscar otro territorio para invadir, ¿no? Sí. Encantado. Encantado, Spartano. au, ¡Oh, au! Oh, oh! Corre. Bueno, como hemos visto, tenemos un grave problema con el espartano porque la han echado de su territorio. Así que nada, no vamos a poder continuar con el reportaje. Es una lástima, esperemos encontrarnos con algún persa algún otro día o algún otro personaje. Así que nada, vamos para el estudio. Espera. ¿Eres el espartano? Mierda. Me han pillado. ¿Estabas fuera de tu guardia? Sí. No, es que no, no sé. Por favor, no, no enfoques. Pero. Venga. Bueno, como hemos visto, parece que era otro espartano que hemos encontrado Porque aquí está todo lleno de espartanos Son 300 pero no se conocen Es... Una lástima Una lástima Ahí le vemos El pobre hombre Intentando huir mierda. Pues eso ha sido todo